eso así ¿Con qué seguimos, Camila? Señores, Cristian Casablanca estuvo en esto en el radio show y comentó que el 99% de las mujeres que se hacen las nalgas no quieren trabajar. ¿Cómo? Bueno, el, Uf, condu el conductor y presentador de televisión, Cristian Casablanca, aseguró este martes que el 99% de las mujeres dominicanas que se hacen la liposucción no quieren estudiar. Esto tras preguntarle sobre qué debe tener una mujer para atraerlo, a lo que respondió que debe ser una mujer exótica. Debe tener un sex appeal que se vea única, no solamente bonita, porque hay muchas mujeres bonitas pero apagadas, dijo el oh. numerólogo puntualizó que tiene que tener una mujer que sea como un Lamborghini del año que cuando llegue la gente de tres vueltas maroma <risa> Señores, tres ay vueltas. el maestro Kilitia Casablanca vamos a ver el video, de, uno, uno de los videos tenemos ahí de las declaraciones de Cristian Casablanca en el programa Esto No Es Radio del grupo de Alofoque Media vamos a ver Señora, ahí tuvo pues, el comentario de Cristiano Casablanca. Él decía: esas mujeres se creen en empresa. O sea, que sí, ya sí, yo sí. tengo todo, ya tienes tú que venir y darme lo mío. Hay está, mujeres, me está, me hay mujeres que le han dado a un doctor 300 mil pesos y viven en casa alquilada. ¡Ay! Es cierto. Entonces no hay cerebro y andan a pie. Eso, es igual que usted compra es un verdad. carro, no he dicho que no. Mi pensar es. El día que yo compro un carro, debo tener dónde guardarlo. Exacto. ¿Y dónde parquearlo? Y dónde parquearlo. Que yo llegue y abre mi puerta y no tengo que estar ni que pagando nada. Pero es una empresa, viene su empresa. ¿Tú entiendes? Entonces, una mujer viene se hace los atributos, no quiere dar un golpe ni de karate, quiere vivir engañando al que le pagó eso también, porque esa otra, que si estuvieran con él solo, no es nada. Pero viene con fulano, fulano, yo soy la más bacana, la más tigera y ando haciendo y deshaciendo en la calle con más hombres. A el infeliz que está trabajando, arriesgando su vida en una mesa allí, vendiendo de todo en Nueva York. ¿Eh? Entonces usted viene sí. aquí, se agarra con fulano que es un jevitillín, se agarra con aquel fulano también. Entonces su dignidad queda por el suelo. A jóvenes que se hacen su cirugía, está bien que se la hagan, porque eso no es nada. usted Pero ponga la cosa a pensar también, ponga un saloncito. Si usted sabe de salón, jalai moño. Con esos 300 no, no, no, es está en un salón. entiende Vamos a emprender. Yo antes no me gustaba de que el emprendedurismo hay que emprender. No, que mira, eh, eh, estas mujeres, ¿verdad? No todas, y no el 99%, porque ahí se pasó ahí un cristian a casa blanca. Pero él dice una verdad, que hay mujeres que de verdad que. Eh, no, no, él dijo lo, la verdad ahí. Claro. Que que están es. Eh, claro. Eso claro, es lo que más la, se ve ahora. Que le busquen, que le busquen. Exacto. Ajá. Viviendo la mubia en discoteca. una botella acá. Exactamente. Aste, Cuando usted aste, va y la ya. lleva, ¿dónde vive? En los ibaritos? escúcheme eh, la, eh, la, el barrio. La <ríe> y la gente que vive, son gente seria. Con la policía acostada ya. O se <ríe> va el tipo en jipetón a llevar y te lejísimo. Debes como persona evolucionar. Exactamente. Ya que usted tiene una persona que tiene dinero, sáquele un provecho, vaya a la guapa, escúcheme eh, la, la publicidad. Los sábados. pues hago un cuicito una carrera Oye, de al, esa al rápida al administración de empresa para que le administre lo de contable para que le administre lo de que vayan a Infotech que da curso buenísimo claro claro curso técnico tiene la facilidad de que la lleven llévame todos los domingos a Santiago que yo voy a estudiar por favor uh, y ya Se o sea, hay provecho. en dos años tres tiene una profesión Bien entonces